Bien, señores, vamos a la pregunta, entonces, ¿a qué atribuye usted el caos vehicular en San Francisco de Macorís? Esa es una pregunta muy evidente, la respuesta, ¿verdad? Bueno. Es terrible. Sí, no, no es terrible, pero todo el mundo sabe que hay muchísimos factores que todo el mundo maneja, pero bueno. ¿A qué atribuye usted el caos vehicular en San Francisco de Macorís? Háganos el feedback, 829-451-3381, la vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Muy bien, el caos vehicular en las principales calles de San Francisco de Macorís, que presenta largos entaponamientos vehiculares en gran parte de la ciudad, es el escenario con lo que conductores deben liderar o lidiar cada día en la ciudad, desde tempranas horas de ayer lunes, los cuales se agudizan en las horas pico. Las denuncias por las averías de los semáforos es una constante, sumado además a de la mala distribución de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre de IGZ, podrían ser las principales causas. A estas le agregamos la cercanía de las fiestas navideñas, lo que lleva a las personas a salir de sus casas para comprar. Sin importar cuáles sean las causas que provocan este caos, es indiscutible que nuestras autoridades deben aplicar una solución en busca de establecer la fluidez vehicular de la que hasta el momento sigue siendo una necesidad. Carolina. Bueno, la verdad que sumándole a las propias situaciones que tenemos en condiciones normales, ahora el tema del toque de queda, que es a las 7 de la noche, la gente apresurada. Eh, a terminar sus diligencias, hay que agregar la situación que tenemos en San Francisco de Macorís, el tema de los semáforos, que si bien es cierto, en unas veces ha llamado que aquí casi nadie los respeta, pero cumplen eh, un papel importantísimo en que la gente, es, eh, es, eh, bueno, espere que le toque su turno, que no hay, este todo el mundo acelerado por cruzar, porque no hay nada que te de alguna forma te ordene cuándo parar o seguir. Señores, una de las cosas que nosotros nos preguntamos, bueno, una vez nos dieron la respuesta, eh, uno de los representantes de, en ese momento de Ahmed. Tú te preguntas, ¿cuántos Ahmed o agentes ya de, del orden del tránsito, ahora dije hay en San Francisco de menos Macorís? De, menos de tres. ¿Menos? De 17 o 13. El asunto es que de esos 17 o 15, que la respuesta que nos daban en el momento es que no tienen el personal suficiente, no tienen los recursos suficientes y demás para tener la cantidad que se necesita de agentes en las calles. Ellos se apuestan eh, en el Parque Duarte y eh, dos o tres en la Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández frente al Banco de Reservas. Tú te preguntas, las otras vías de San Francisco de Macorís al parecer no transitan vehículos. Una de las cosas también, señores, es eh, esa educación vial. Es un tema terrible, terrible. Se han hecho propuestas eh, de llevar la educación vial a los centros educativos, de que los jóvenes tengan o vayan aprendiendo en ese proceso de, de avance de la edad y de que ya cuando tengan sus propios vehículos tengan una conciencia ciudadana para saber cuándo pararse, con dónde estacionarse, el respeto a las leyes de tránsito, porque yo le digo algo a ustedes, independientemente de no haya semáforos en San Francisco de Macorís y no tuviéramos agentes, si tuviéramos una población educada, no si, si, si tuviéramos una población educada, mínimamente, pues eh, tendríamos menos problemas en ese sentido. Otro aspecto que hay que sumarle a esto es el aumento eh, de, de, de los vehículos, una cantidad enorme de vehículos que tenemos en, en nuestro pueblo que no están dando nuestras calles. Eh, el mismo pueblo no da abasto suficiente con las diferentes vías para poder eh, eh, nosotros tener mínimamente un tránsito un tanto ligero, aligerado, que no esté tan entaponado, que no sea un caos salir... Que a usted para ir de un punto a otro no le lleve media o una hora hablando de un pueblo relativamente pequeño porque si estuviéramos hablando de una gran ciudad como Santo Domingo que todo queda en los extremos que todo es alejado que hay grandes plazas que estamos hablando de mucha mucha mucha gente que vive eh, por ejemplo eh, en las grandes que viven en las grandes ciudades nosotros acá no somos un pueblo tan grande con una población tan, eh, vamos a decir, tan alta. Cuando comparamos la cantidad de población, que de, de ciudadanos que hay en el pueblo, la cantidad de vehículos, tú dices, bueno, pero casi por cada hogar podríamos decir que hay o dos motocicletas o tres motocicletas o un carro o dos vehículos. Entonces, sumarle a todo esto que tenemos, educación vial, problemas de, de agentes que puedan dirigir el orden, el tema del horario del toque de queda, el tema de las navidades. Y eh, nosotros no tener, vamos a decir, eh, un pueblo pequeño, no tener las suficientes vías con lo que, eh, En lo que tiene que ver con el crecimiento acelerado de la adquisición de vehículos O sea, cuando tú juntas todos estos elementos, tú dices, no, pero bien estamos en este sentido Que no tenemos una tasa de accidente altísima en la ciudad no. Entonces, ante todo esto, eh, ciertamente, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Qué Seré más adelante plantear, bien. pues ya, la, la, las propuestas Gracias Carolina, Francis miren, hace tiempo vengo advirtiendo lo que se da como caos y que aunque hay muestras de algunas soluciones viales que en principio se idealizaron para descongestión de la salida a Santo Domingo sigue siendo este el, el, el, el verdadero eh, embudo de la ciudad cuando se refiere a ciudad, entradas y salidas deben ser las avenidas más desahogada y precisamente en la zona sur de la ciudad es la que se ha concentrado mayor número de negocios de esparcimiento. Esto genera una cantidad importante de vehículos transitando hacia esa zona y de hecho se han mantenido repletos los negocios en esta temporada a partir de la desescalada. Eh, hay aspectos también de los bancos de la salida a Santo Domingo, el, eh, la entrada a los supermercados, en fin. Algo que nadie ha tomado en cuenta es que nosotros tenemos como provincia cabecera una importante afluente de vehículos es visitantes que trabajan de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y eso carga el parque vehicular o el tránsito en el San Francisco o en el centro de la ciudad. Se agrega entonces que el visitante, que es un ciudadano circulante, como se le llama al referírsele que aquel que llega a la ciudad, hace actividad durante el día, incluso aquí hay personas que tienen años trabajando para empresas y vienen a hacer vida aquí, y tú, lo puedes, tú te relacionas con ellos como si fueran visit, como si vivieran aquí, viven en Santiago, en La Vega, en Bonao. Me pasa porque conozco la mayoría de vendedores de, de mi época. Y muchos tienen una relación aquí en San Juan. No había mucho carro en esa época. Tampoco. Pero no había tanto vehículo, obviamente. <risa> Entonces... Mucho <Audi>, outing. <risa> <risa> Me gusta eso. Mucho auto, Mucho entonces eso quiere decir que nosotros no hemos podido inteligir el plan verdaderamente de organizar una, un tránsito en la ciudad y que determine una salida y una vía de entrada más desahogada. Ya no tenemos hacia dónde ir. La circunvalación se percibe como una solución alternativa, pero recuerden que no creo que ninguno de nosotros para poder desahogarnos e ir a la salida en agua, vamos a irnos a devolvernos hacia la ceja, entrar al, al, a la nueva vía para estar en Guisa en un tiempo. Eso es, para que venga. Eso es más bien para el que va a transitar y ese circulante que yo hablo, que crea una tensión. Final de mi comentario. No hay una conciencia ciudadana de buen, de buen tránsito. No somos cortés. Uh -huh. El que llega a la intersección lo que aspira es ser el primero en salir de ese bache. Uh -huh. No importando si hay alguien que le ha dado el paso previamente. Y esa descortesía hace un caos en la ciudad. Yo pongo de último a, los, a, de, a gente de Dígese, y aunque no están todos los semáforos encendidos, están encendidos una gran mayoría. Pero aquí hay gente que lo cruza sin ningún tipo de, de pudor, es decir, sin, sin rubor. Sí. Aquí hay una, una descomprensión de lo que es el compromiso ciudadano a ejercerlo a plenitud, dando tu aporte. Sí. No estamos aportando. Yo trato... Si decides no volver a hablar del tema en 100 años, hablate por 100 años, porque Oye, eso gracias. que tú acabas de decir es lo que está pasando. Yerian. Miren. Oye, un... cuando uno va a ciudades grandes... No pasa, como nosotros. Sí, somos nosotros. Cuando uno va a ciudades grandes se da cuenta que eh, el proyecto que inició el doctor Leonel Fernández en sus primeros gobiernos, específicamente en la ciudad de Santo, de Domingo. Santo Domingo y luego Santiago, estaba diseñado para evitar eh, el congestionamiento de gente que va de un lugar a otro y que no necesariamente necesita pasar por un lugar. Ejemplo, cuando usted va hacia el Santo Domingo, usted no tiene que entrar a los alcarrizos, para. Usted cruza por encima. No se, no, no se topa ahí con el con, con los entaponamientos que se dan en, en las intercepciones, básicamente sí. de la entrada al, al pueblo. Entonces, ¿qué, qué idea? Eh, o ¿Qué propuestas le hacemos nosotros al ayuntamiento y a las autoridades de aquí que traten, ahora que con el gobierno verdad, que tienen eh, todo a su favor por ejemplo el caso de, del senador del propio alcalde de conseguir aquí algunas vías alternativas, así como está la, la avenida Circunvalación que te va a permitir cuando tú vengas de Santiago irte de manera directa a Nagua y a Samaná y esa parte de eh, eh, Pimentel la, la zona norte de, de, de la república, igual pudiera ser que se, que se cree otra vía o se construya una vía que te permita venir de Nagua, derecho a tenerla sin tener que pasar por San Francisco de Macorís. Ejemplo, yo aquí estaba, eh, si pueden enfocarme aquí muchachos, de, de, de, se cruzan los brazos, por favor. Por ejemplo, si usted viene de Nagua y usted no necesita entrar a San Francisco de Macorís, ¿qué hace usted entrando por aquí? Pudiera haber una, una, una alternativa que tú puedas ir derecho a tener... Te ahorra tiempo y te ahorra eh, eh, combustible y ahorras el tapón que se daría aquí. Es lo que se, se hizo en Santiago y lo que, se, eh, lo que se hizo en la capital. Y San Francisco va creciendo mucho. Si usted viene de Santiago, para Paranagua, la gente tiene que pasar por San Francisco de Macorís. Pero si hubiera una vía alternativa, como es el caso ya de la, de la circunvalación que deberíamos exigir que se termine, usted lo que hace es que Saca a la ciudad, se ahorra ya tiempo, se ahorra combustible cuenta, y evita eh, el, el tráfico verdad y el congestionamiento que se da. Y es importante porque lamentablemente en San Francisco Macorís ni siquiera parqueo hay. Que esa es otra. Sí, eh, claro, hay que hacerle ejemplo. un llamado al, al ayuntamiento. Tenemos que frenar las construcciones que se están llevando a cabo en San Francisco Macorís y que no cumplen con las reglas. Eh, Francis, que es un experto en esa área, pudiera arrojarnos eh, en luz. Claro con respecto a la cantidad de parqueo que tiene que tener un, un sí. vehículo, eh, francamente desconozco esa, esa parte, pero aquí resulta que para tú parquearte en un lugar, en, en el centro de la ciudad, tiene que durar media hora dando vueltas, o tienes que irte a un parqueo privado, que, que gracias a Dios lo hay, los parqueos privados donde tú puedes eh, eh, entrar y, y pagar, qué sé yo, 30, yo, 40 pesos por hora, yo y una ahí aprovechas. Que muchos solares no edificados se incentivara a que se hicieran Parqueo. Claro, pero eso tiene que ser una política eh, municipal. municipal. Claro. Tiene que estar el, el alcalde eh, eh, dispuesto, dirigido, a crear una serie de parqueos en toda la ciudad y evitar que se sigan haciendo construcciones. Esto Sin naturalmente a través parqueo. del Departamento de, de Planeamiento Urbano, porque señores, lo que está pasando en San Francisco es que para automoverse de un sitio a otro, tú fases es mejor dejar el vehículo en tu casa y irte a pie. Es lo, que, es lo que yo he podido determinar. Por ejemplo, si yo me voy a mover de aquí al, al Parque Duarte, donde estoy, estamos a tres, cuatro esquinas, prefiero dejar el vehículo aquí y me voy a pie. Bueno, Porque realmente... Es, es, sí, y es más, sí, es más saludable. Sí, es mucho más saludable, sí, pero además, tú te evitas evita el, el tráfico. Bueno, pero además de eso, que ustedes tienen razón, también está el hecho de que hay poca disponibilidad o disposición de la autoridad para ir paliando la situación, pues se puede paliar. Sí, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos lugares álgidos y difíciles, puntos específicos del tránsito en la ciudad de San Francisco de Macorís? Usted dice, bueno, las calles, las intersecciones de La Castillo con 27 con San Francisco, la calle La Cruz, la Cruz. Eh, frente a Palmares. La bienvenida, estamos la bienvenido muy pesado. A muy interesante eh, en algunos puntos. Y usted dice, bueno, tenemos 15, vamos a suponer, 15 miembros de la DGC. Perfecto. Esos 15 miembros de la DGC, usted lo puede eh, colocar de apareja en 6 o 7 puntos, eh, que serían 14, si son 7 puntos de lo más importante. Y si usted logra decongestionar un poco esa zona, yo pienso que eh, no resolveremos el problema, pero paliamos la situación. También la, la cuestión está en que ellos no pueden explicar... Lo hice una vez, hice un comentario acá. Ellos no pueden explicar por qué se juntan 6, siete y 8 en un mismo lugar, en el semáforo de la 27 con, con Castillo. Pero, ¿cómo así? Ah, eh, eh, ag DGC. agentes. Sí, sí, los miembros de la DGC. Okay. Cuando, primero, no tenemos semáforo. Independientemente de que la gente no lo respeta, pero algunos se paran. Pero no tenemos semáforo. La mayoría de los semáforos de San Francisco de Macorino tienen electricidad, no funciona. Entonces, si es así, vamos a poner, vamos a colocar a los DGC debajo de los semáforos más difíciles para que dirijan el tránsito. Pero si no hacemos nada y nos cruzamos de brazos esperando una circunvalación, vamos a, a, vamos a sufrir hasta que el gobierno que sea, este o el que venga, decida terminar con la dichosa avenida que nunca he estado de acuerdo con ella, pero bueno. ¿Con cuál? ¿Con la avenida no, Circunvalación? No, no, no, no, va a sacar del entorno, pero bueno, eso es, mm -hmm. eso es harina no, de le, otro Le costal. toca al municipio, mm -hmm. al municipio, entonces, atraer a la avenida. Mira, gente. definitivamente que nosotros tenemos que interligir no. un plan que vaya en pos de hacer viable la ciudad, ¿me entiendes? Sí. Que, esa, que, que esta ciudad sea viable, que sea transitable, en ese sentido, se debe disponer, a una educación vial, una educación vial real, y señores, hay un sector que está empezando a usar vehículos de cuatro ruedas, que normalmente tenían un motor, y tienen una concepción de motorista. Que ellos creen que lo, los que, que, no, lo carros, lo, algunos sonatas, ah. algunos individuos que andan en sonatas. Eso no es discriminatorio. Cre... No, bueno. Discriminatorio yo ando en un sonata. <ríe> y no pero aquí. tú te comportas bien, pero no es a ti. Yo se lo estoy diciendo y Está mucha diciendo gente... diciendo que anda en un, andaba en no, un no, motor ya con un sonata. Hay mucha gente fíjela. que hay que decírselo para ver si, si reacciona. No, pero... De que debe de pero cambiar de, de, de, de frecuencia y que ya <ríe> no anda en el motor. ataca el sonatica. No, no, Uno ríe, pero es ¿no? verdad, tiene un poquito de Mira, razón lo, lo, lo que él óyeme, quiere decir. Ayer yo vi, yo, yo tratando de salir con, como con cordura del supermercado de, de Palmar, yo siempre he dicho que debemos de los conductores internamente, y debe haber una, una educación, una, una educación vial del supermercado, se lo dije a José y se lo estoy diciendo públicamente, es mi amigo y, y, y me duele eh, que no haya una Corrección. Mientras se resuelve el problema de parqueo y de espacio, que lo están haciendo, será el más grande centro que tendrá, tendrá San Francisco y la región. Debe disponerse de que en el lugar donde inicia el principal tapón para salir del, del, del centro, dos líneas de salida, el que va a la derecha y el que va a la izquierda. Yo que voy hacia la, izquierda, hacia la derecha. Me coloco al lado derecho y mantengo mi línea hasta llegar a la salida. Ah, Pero si hacemos una sola fila, en sí, vez de ya. haber 10 carros saliendo, van a haber 5 solamente. Porque no, bro, no dale para. José López debe estar contento por esa persona. Por Pero propuesta, lo estoy haciendo es, y no es, lo hace Excelente. No, bro, Entonces. Dale chance. ¿Qué? Otra oh, bueno. cosa, yo entiendo. Atención, José López. Que en el banco de reserva. Van a tener que disponer de cambiar, el Banco de Reservas va a tener que cambiar la disposición del lugar del, del autocaja, que tienen bastante espacio para que el mayor número de vehículos termine dentro del recinto. Entonces, y la, eso, la fila se hace larguísima y, y cuando tú vienes crees que el vehículo lo que y está en detenido la fila por el que y te, está... para, y te para detrás y como un pendejo. <risa> y entonces cuando tú haces así que te das cuenta, de, pero va, que ahí está bailando, avanza y qué? Ah, pero es que la fila para entrar, la va. A y en la otra parte cumbre es que nosotros como ciudadanos debemos poner nuestro granito de, de arena sí, En la medida que usted ay, haga ay, un ay, acto, un, usted mismo haga un, una práctica, no importando si el otro es eh, corresponde a, a su actitud, de cede el paso. Más rápido de ahí usted no va a poder ir porque no hay forma de ir. Pero la única, el, ejemplo más, el ejemplo más claro de eso es que por el hecho de uno querer pasar delante, es que se hacen los tapones cuando tú ves un tapón que va de aquí allá. te topa allá adelante al, con al punto, la persona. Dicen, y ¿Qué fue lo que detuvo el tránsito? Un carajo o un grupo de carajos que quieren pasarse adelante. Mira, ah, pero mire, todo, lo, más lo, que la educación... Lo, lo público, más lo que la público, educación, más que la educación que sabemos que es algo individual, personal, ¿verdad? De cada sí. quien. Lo que debe haber es consecuencia Y es lo que no hay en la República Dominicana Aquí no hay un sistema que te mande una multa a tu casa Aquí no hay un sistema. Aquí no hay nadie que te multe cuando tú te vas en rojo Te multan eh, eh, cuando andan persiguiendo el Marbete eh, Pero cuando aquí una gente se va en rojo ¿Quién lo multa? ¿Quién lo persigue? Que no hay un sistema instalado que debería haberlo es un sistema instalado que te permita multar a esas personas, incluso uh -huh. el país se beneficiaría no de semáforos eso. No sirven y van a servirlo. Mira, hay un... La cámara de Vila. <risa> no, no, no pero yo no sé. ¿Cómo lo hacen en Estados Unidos? Estados Unidos te manda una foto. No una sí, foto, claro, que plan, te... Foto, te van tirando fotos. Bueno, pero, Mi, pero... Mira, hay, hay un tema ayer ya un un que mundo. no hemos tocado. El tema medioambiental, Francis. No, no, es primer mundo. digo, no, un semáforo, un... Una vía rápida uh -huh. Y yo no sabía ¿Un Huawei? Ajá Tú sabes que hay que tener Y me fui por ahí un, Y seguí derecho uh -huh. Pero yo lo que hice fue Me dijeron No, infórmalo a la compañía de, de renta De que yo desconocía y ellos me dijeron, no hay problema, ya no llegó el reporte. Sí, Mira, hay un tema que no, no tocamos ellos acá. Lo eh, el, el aspecto que, que incide en estos entaponamientos, el tema del estrés, de la salud, el tema medioambiental, señores. Hay un dato que mandé a producción sobre la cantidad vehicular que teníamos nosotros para el 2017. Eh, según la DGI, eh, informa que al 31 de diciembre del 2018, hace un año precisamente, el parque vehicular dominicano ascendió a 4.350.884 unidades. Hay que sumarle la cantidad de vehículos que han entrado en este año, que aún no se ofrece el dato. Eh, con lo que se registran, eh, llegaron alrededor de 253.000 vehículos. Eh, más que en el 2017 supongamos, partiendo de la situación que hemos tenido, que hayan llegado al país nuevos 100 mil vehículos en, para el 2017 llegaron 253 mil el 2017 entonces en este año 2020 con lo de la pandemia y demás, bueno, que, llegó 150. que llegaron 150 esos 150 entonces, pueden estar un 25% transitando, porque los otros están en agencia. Sí, pero sí. me dicen amigos de agencias que han que vendido más vehículos el... que, que nunca sí. Entonces uno no Oye, se explica, pero mira, eso es otro tema. Y tú de sabes qué, verdad. Qué, ¿tú ¿Sabes qué, qué problema hay? Hay, un, hay una disposición, hay sí, una no, disposición de que el vehículo es que, el que entra creció. al país tiene que tener por lo menos no más de cinco años de fabricado. Entonces, ¿qué pasa? Si esas cosas se cumplieran para todo el mundo, pero yo pienso que no. La descacharización, eso? ¿tú te refieres? No, no, claro, ¿sabes por qué? Porque todos esos eso Sonata y esos eso KIA, que, que vienen del 14. Ya, Ay, bueno. Otra vez con los Sonatas. Pero va, pero, tú, tú, tú Es Toyota y esos Mercedes también. No, no pasa, no pasa igual. Hay un no tema así. No, no, con un eh, Carolina, eh. Da, repite esa palabrita, Carolina. ¿Cómo es, Carolina? no. Carolina no quiere discriminar. Fíjate, pero ¿cómo es, Carolina? Hay un tema, pero fíjate que lo que distribuye tienen ese tipo de vehículos no tienen es verdad unos, tienen es verdad. unos solares grandísimos llenos de esos vehículos sí. y esos vehículos amarillos amarillo no, color Mamé. naranja. Amado. eran taxi. Mire, que tengo eso un carro de esos eso. eso. bueno, Yo te voy a decir o sea, a está cumpliendo con las no, reglas. Entre todos, no no, entre No, no Es que es verdad, los son Ay, no, señores. Pero, no, yo, amado, mira, no, yo no tuviera mira, con mira, que mira, vamos a la respetar la persona, vamos a respetar mira, ahora, lo que es, <ríe> si yo no, con no, no, no, uno de esos bonitos, de los y el, el, el, el Kia bien, está muy, y el Evento. ¿no? Yo, el evento. Vamos a, yo, le, yo le voy para, a decir Para ahorrar, para no ahorrar. Para allá. El Sonata es el mejor carro porque es el carro de la gente pobre, es el Mercedes claro. del pobre. Y cómo se y puede bonito. No montar en una cayena como la que tiene. Exacto. Es, no hay forma. La Porsche que tiene. Exacto. Entonces, por y eso... Es eso que, que, por eso oh, que Y camioneta Ford, vehículos grandes. Que cuando tú la aceleras de aquí a te. Te jala medio tanque, ya tú sabes. Pero mil, vehículo vehículos todo terreno, Ahora, eso eso no sé eso esos vehículos doble, doble terreno nuevos sí. que tienen algunos aquí. Sí. A mí me gusta. Esa sí si yo la cambio, esa no la cambio. Esa la cogería yo sin problema. Exacto. Mira, y de, gas, ah, no, ese de gasolina. Sí, de gasolina. Yo, ¿sabe, <ríe> tú sabes que no se está cumpliendo con esa norma, que de alguna manera se intentó para evitar vehículos muy viejos que entraran al país, que entraran muchos vehículos sí. uh -huh, uh -huh. pero entonces no se está cumpliendo en esa área lo que quiere decir que eso aumenta el parque vehicular de manera indiscriminada sí. lo mismo pasa con los motores, señores que hay que prohibir los motores aunque sea por 10 años no, amado. ¿Qué? Pero claro. No, no, no, no Yo no, no. no señor, amado. Vamos a respetar a la gente. Señores, no, tienen es que no. Cosa, que pero las cosas tienen que tener consecuencias. Te... Los motoristas no respetan nada ni a nadie. No, no, es un problema muy serio. Ningún Mire, nosotros tenemos la las estadísticas más altas de América Latina en lo que acabó? tiene que ver con el tránsito, con, con los accidentes de tránsito y lo que esto implica. del día, ¿a qué atribuye usted ¿Qué? el caos vehicular ah. en San Francisco <ríe> de Macorís? Háganlo.